y a las cantoras quienes son las encargadas de interpretar diferentes himnos de alabanza ...dando personas... algunos temas en estas dos presentaciones tanto de la comunidad de Quilloa como de San Rafael estamos observando el verdadero sincretismo cultural que inicialmente nuestros hermanos quichuas cañaris realizaban la ceremonia ritual del Hawái Mientras que con la llegada de los españoles y la religión católico-cristiana Empezaron a realizar eh, lo que es el Corpus Christi o, o cuerpo de Cristo de latín De dos términos En estos instantes la comunidad de San Rafael que está representando lo que es el Corpus Christi y que un poco se tergiversó en la fecha específica del Inti Reimi, que se celebra el 21 de junio, mientras que el Corpus Christi se adelanta algunas semanas e inclusive un mes. Los síndicos son los que apoyan, son los asesores de los criostes, quienes eligen a las cantoras, los cánticos que deben interpretar. De la misma manera, la vestimenta tradicional, a la hora de celebrar la santa misa. Xinamikán, Nyukanchi, Kichua, Cañari, Runakunaka. Ima, Xukta, Gamapa, Yuei, Kuna, chingachina Yuei, Oan, Ayimanta, Pacaya, Bicharispa, Huacaichispa, Chariscanchi, Kunan, Punya, Chaita, Rikuchispa, Jatikonchi. Chaimanta, mi Cañari, Runakunaka, Xcamanta, Hachcata Kuchianchi, Hatu, Yachacha Gruna Kuna Mikanchi, Sinchi Gruna Yanka runa Kuna Mikanchi, Chaivanta Mikuna Pujapi, Tukui, Kai Mama Yaktapi, Tía runa Kuna Mari Kai Mikanchi, Nukanchi, Mikanchi, Nipa. Los mayordomos también presentes en este evento. Los mayordomos es una pareja quienes colaboraban con, lo, con el altar en la casa del Dios este. Aquí tenemos ya el grupo de música que va a acompañar desde la de San Rafael para la celebración del Corpus Christi. Mi dulce dueño, tan pira parroquial donde realiza una parte de la fiesta el síndico es considerado la persona más importante después del priote es el dueño de la imagen o del santo, es el encargado de cuidar la iglesia y los santos y la autoridad dentro de la comunidad tiene que reunir al su ¡Gracias! de San La chica, la chanta, Pues y y ya ninguna hermana cubaleña papá también a Continúa el amaranto. Las habas. Muchas gracias, la comuna San Juan, hasta la despedida. Estamos muy agradecidos, muy contentos ya que aquel astro rey correspondió a nuestras ofrendas. ¡Que viva el Indy Rey!